Hicimos una visita al Hospital de Niños el día de hoy y hemos visitado el laboratorio, que es un laboratorio de alta complejidad. Hemos visto las distintas secciones, la, la sección de inmunología, la sección de química, y es un laboratorio de alta complejidad que da prestaciones a todas las patologías que necesita diagnóstico y que son internadas en nuestro Hospital de Niños. El Hospital de Niños, ustedes saben que es un hospital referente en el NOA, y el laboratorio está a la altura. Hoy hemos felicitado al personal, a las bioquímicas, a las técnicas, y a todo el personal del laboratorio y por supuesto a la, a la directora, a la subdirectora, por el, por el laboratorio que está trabajando en forma plena. Es un orgullo pertenecer a este servicio porque eh, todos este, trabajan, tienen muy buena predisposición, son gente que está capacitada y que se capacita con, continuamente. Eh, aparte acá también están los chicos de la residencia bioquímica, en donde vienen a hacer las guardias y rotan por los distintos sectores de la, del laboratorio. Trabajamos de, bueno, de lunes a domingos, eh, los fines de semana y feriado trabaja solamente guardia. Está constituido por el laboratorio central y por el laboratorio de guardia. En el laboratorio central está separado por diferentes secciones, tenemos sección de química clínica, hematología, coprouro que es la parte de donde se hace la parte de parasitología y orinas completas y la parte de inmunología y endocrinología que es la alta complejidad y también tenemos otro sector que es el test de sudor que es el análisis que se hace este, en la provincia que somos los únicos